Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo vídeo de Destiny 2 Hoy vamos a hacer la nueva actividad de temporada que se llama Campos de batalla La vamos a hacer con el titán porque recuerden que es nuestro personaje principal También quería decirles que Me he conseguido este mismo subfusil Aparentemente no hay ninguna diferencia, solamente En esta perk Ventaja del arma o como lo quieran llamar Esta ya la tenía el otro pero me considero este que es más útil para lo que es limpiar. El otro tenía como esa per que era más para, como un, para jugar crisol o cosas así, pero esta me sirve mucho más en los ocasos y para hacer limpieza, todo eso. Claro, me da una bonificación de daño al causar bajas con esta arma. Y se puede acumular hasta tres veces. Entonces es excelente para estar limpiando y me sirve mejor para los ocasos. Bueno, además... Bueno, no la vamos a usar para esta actividad que vamos a hacer Pero Sí que, bueno, vamos a cambiar aquí por un cañón de mano impagable Y nos vamos a la actividad La nueva actividad de temporada Está aquí Campos de batalla Como saben, ya es el reinicio semanal Ya fue hace poco el reinicio semanal Así que ya todas las recompensas han vuelto y bueno hay que esperar que se unan los otros jugadores todavía tengo que infundir esta este cañón de mano como pueden ver está un poco bajo de poder no tengo ahorita módulos de, de mejora, así que no no los puedo todavía infundir ya luego los permearé y le iré subiendo de nivel a las armas y a Ahorita vamos a estar así por el momento. Recuerden que estas escuadras son random, o sea, te unen contra cualquiera de los otros jugadores que, que estén también haciendo esta nueva actividad. También puedes hacerlo con una escuadra ya programada, o sea, una escuadra. De hecho, este es el Cosmódromo. No sé, está este men de nivel 1, o sea que recién ha entrado Y el otro men creo que hasta le ha petado la conexión y se ha salido Oh, me he olvidado de... No sé qué esté haciendo el otro mes, pero bueno, algo debe estar haciendo. Aquí a los titanes Estoy des deshaciéndome de esos, de los caballos. Vamos a coger pesada. Wow, las ametralladoras, me olvidé de las automáticas. Este cañón de mano con, con carga programada es muy bueno. La barricada, como pueden ver, aunque no me estoy del todo cubriéndome con la barricada, y fue para evitar ciertos ataques de, de los enemigos Wow, tiene el penófago este menos Hasta ahora está bastante sencillo ¡Dios! No sé qué me ha hecho, me ha dejado el estudio y me ha... No sé si es un bug o qué será realmente Está muy bajo el, el sonido del juego eh, Si no me recuerdo En el vídeo anterior les dije que Iba a tratar de minimizar lo que son los sonidos de efecto del juego para que Se pueda escuchar bien el audio de mi voz Y no, no es que no se escuche el juego, básicamente Sí, sí que se escucha, pero... Antes era creo que muy exagerado. A ver, le sigue una granada por ahí. Nada de ponerse baja y revés. nada de ponerse barrera. Y aquí qué ha pasado. Excelente. Buena limpieza. Este cañón de mano es muy bueno para limpiar con carga programada. Los cabal lo arriesgarían todo para vengarse Estoy de Estoy un poco colmera. perdido. Tanta rabia. TANTO DOLOR Ya viste lo que la colmena hizo con los elixir de la costa Eso enloquecería a cualquiera La guerra roja demostró que los cabal no tienen límites Pues pongámosles algunos Si me muestro un poco perdido es porque No, no he hecho específicamente estos campos de batalla Así que Bueno, no es que estoy de todo perdido Hay ciertas... ...partes del camino que no me acuerdo No sé, pero como que se me está bugueando el cañón de mono, no sé A ver, seguimos. Que si lámpara para por aquí hay munición pesada. Bueno, que estoy a tope de munición pesada. Aquí no sé qué es lo que tiene que pasar. No sé si me, me he jogado o no sé si sea un bug. Esa granada que le estoy tirando por si acaso no solamente es buena para limpiar sino que también ayuda a debilitar a los enemigos espérate un tantito espérate espérate espérate espérate un ratito señor y estos men están reventando y otra vez con la granada está difícil la cosa Vamos a limpiar un poco, parecía que se está complicando un poco la situación. Vamos a tirar una granada por ahí, vamos a eliminar el aullador. Ay madre mía, no me di cuenta de que estaba ese caballero ahí Estoy un poco mareado No sé por qué Sinceramente estoy hasta perdido Están que me atacan los enemigos por todas partes Me están dando mucha munición pesada, eso está, está bueno. Hoy se había bugueado ahí. Bueno, esta es la nueva actividad, campos de batalla. Como saben hay lo que es en la tierra y está en esos y había Veo un tercer, tercer mapa en el que ahora mismo Valeria los, los obligará a aceptar tu desafío. Que prueben su propia medicina, o sus propias balas. ¿Podrías? Esta parte del es no es la misma que la de Ocaso. El jefe final es el mismo. vamos a darle con la pesada al boss hay que darle al tanque he fallado esta granada por si acaso debilita al jefe y a cualquier enemigo que estén por ahí dios a eso este a que me bote el mapa no sé qué tienen los caballos están botando del mapa y también de la colmena ¿no? esto es una mezcla de todo Escuché un aullador, vaya. ¿Y dónde está mi equipo? What the fuck? Estoy con muy poca vida, Dios mío santo. Creo que soy el único que está perdido en esta escuadra. Quizás ellos ya hicieron lo que es este. Vamos a dedicarlo al jefe, al boss. Le damos con Mediana. Ay, madre. Siempre que pone ese escudo me tomo como que desprevenido. What? Se te todo? quedando sin especial, creo que voy a hacer un escudo atrás el escudo? Verdad? No sé cómo es que el juego está atravesando mi escudo, pero lo está atravesando En teoría esta va es ser indestructible esto. Perdón que soy medio manco Perdonadme por ser manco No sé por qué sale inmune Le estoy dando al enemigo al... he quedado sin idea nada. La he fallado. Le he hecho una buena cantidad de daño al jefe, voy a revivir a este men. Estoy aquí en un punto estratégico dios si no me atacan por un costado me atacan por la espalda ¿Qué? dios ¿qué tienen con atacar por la espalda bro, eh? y ahí este fuego que te va haciendo daño y no tengo promesa de allá así que tengo que darle por ahí me ha salido especial nuestro caballero ¿sí? y los enemigos aquí está se Vamos avanzando Alguien podía Sacarle provecho a mi escudo No me sacan provecho al escudo Así que tengo que darle al Ghost No, Uy, me caen mal estos enemigos, tío. Pero es que me caen súper mal. Tío. Qué buenos bugs, hay, estos. hay unos bugs increíbles aquí. Quiero limpiar más rápido a estos. O sea, ese mundo que acabo de ponerlo le hace 20 o 25% de daño extra a todos estos enemigos que son los que más molestan aquí. Vamos a tirar una granada para limpiar y debilitar a todos esos enemigos. Necesito un poco de munición. ¡Ay! Me dio con el arma de fuego y eso no se te quita, sino que te va haciendo daño constante. ¡No, oh, la granada! Oye, que los enemigos no pagan de salir. tenía que deshacerme del de, de jefe ya, porque están saliendo demasiados enemigos y no pagaban de salir o sea es una cosa increíble Ahora vamos a coger el Oye ahí Insensatos. Ese comandante, quizá. Pero parece Vaya, me olvidé que agarra el martillo no astucia con moderación en cuanto tenga la sartén por el mango, intentará convertir la tierra en el nuevo hogar de los cabal. Puede que sí. Puede que... No? Por si acaso, esta granada se si la tiran cerca de ustedes. Causa su presión, lo que impide que puedan usar sus habilidades. A ver, si ven que tengo eso arriba es porque estoy ralentizado y todo. Bueno amigos, este ha sido el video de hoy. Creo que subiré otro video más, que no, no asegure nada. Porque recuerden que YouTube solamente nos notifica máximo tres videos por día. Y si subes más de eso ya no los notifica. Entonces, a lo máximo subiré un video más el día de hoy. Y bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.